Este curso ha sido creado para dar a conocer distintas actividades que permitan a niños y niñas desarrollar su capacidad rítmica y expresiva. El juego, combinado con la sensibilidad que caracteriza al fenómeno artístico, permite conocer y desarrollar las distintas habilidades y capacidades que se necesitan para crecer armónica y placenteramente. El repertorio de actividades de quién lleva el ritmo fue especialmente elegido para estimular el desarrollo de los distintos aspectos de la psicomotricidad básica. El motor de todas las actividades es el ritmo. A través de él se establece la sutil comunicación entre el lenguaje del cuerpo y de la música. El curso cuenta con 16 juegos en audio y video y más de 5 actividades complementarias para evaluar lo aprendido. Además del marco teórico, incluye un material auxiliar para profundizar en el temario. Las canciones, juegos y bases musicales estarán disponibles para descargar.